Bueno, entonces, sí, eh, como decía, entonces, si vamos a hacer a colorear nuestros proyectos, hay veces que nosotros podemos configurarlos de modo distinto. Y es de la siguiente manera. Si vamos aquí, acciones, eh, opciones, perdón, vamos a preferencias, podemos ir aquí a apariencias y de decirle a Reaper cómo quiere que nos muestre eh, nuestras pistas. Sí, yo por ejemplo aquí lo, lo coloqué en, en team track panel background que sería toda la parte por fuera pero si lo quitamos vemos que ahí no nos aplica ya ningún a ningún track el color por otro lado si lo, doy clic aquí digo aplicar vemos que dice ese track mmm, label background auto custom track colors bueno sería esta partecita que está acá donde se escribe el nombre la que vendría a colorearse ok entonces eh, tengan en cuenta eso que se puede hacer para que los tracks tampoco les queden bastante encandelillantes no sé si esa sería la palabra así por ejemplo si seleccionamos estos dos ella está todo muy coloreado si queremos algo más moderado eh, entonces lo podemos hacer de esta manera ¿Sí? es un poquito más decente como a la vista mm, no cansaría demasiado ahora otra cosa que me preguntaba Andrés que fue Andrés que me envió este mensaje que quería saber cómo funcionaba y cómo se instalaba lo saludo y dije, bueno este video es dedicado a él <ríe> ojalá le sirva que él se confundía mucho en esta parte de los ítems de los objetos que a veces no se le coloreaban y quería cambiar esta parte bueno eso lo vamos a ver es aquí en esta parte donde dice pix y waveform siempre en apariencia y son estos, estos botoncitos que vemos acá. ¿Sí? Bueno, pero voy a deseleccionar des aquí ahora este. Y, por ejemplo, para que se note la diferencia, vamos a hacer una cosa. Mm. Yo había hecho aquí un ejemplo. Vamos a ir aquí más adelante en el proyecto. Me voy a ubicar aquí adelante. Y vamos a tomar estos dos nomás como referencia. Estos dos. Un ejemplo MIDI y un ejemplo eh, de WAP a este aquí le voy a colocar eh, amarillo como nombre ¿no? aquí le voy a colocar verde aquí voy a colocarle aquí el nombre, ah no, aquí yo había colocado ya verde, entonces nada ¿Y aquí que había colocado, azul ok, entonces aquí vamos a dejar amarillo y rojo mm, eh, lo que estoy haciendo ya vamos a ver para qué es entonces voy a colorear aquí de amarillo este. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a colocar la apariencia para que se note más. Ok. Y este lo voy a dejar rojo. Perfecto. Ya vemos aquí que ya los, nuestros, nuestros objetos ahorita respecto a estas opciones que tenemos acá van a cambiar bastante, ¿sí? Entonces vamos a por ejemplo a seleccionar track y le vamos a aplicar aquí a este ítem. Estos ítems. Bueno, esto es en general, así no lo tenga seleccionado los aplicará. Entonces vemos que aquí, bueno, aquí lo tengo que colocar verde. Perdón. Entonces aquí no he colocado tallar. Verde. Ah no. Perdón. Control Z. Voy a colocar solamente verde a este. A este ítem. Ok. Verde. A este lo voy a colocar. Dijimos aquí, aquí es lo que hemos escrito azul perdón sí azul estoy un poquito enredado pero ahorita veremos para qué sirven no me lo colore azul porque aquí tengo otras otras opciones entonces si yo lo coloco así no meterá no me tomará como referencia nada sí sí si digo eh, tinta media item watford pix track color y digo aplica me tomará como referencia eh, se coloreará el, el interno o lo que está escrito dentro del objeto de acuerdo al track, ¿sí? al color del track. Y aquí vemos que el track es amarillo, pues me dibuja eh, amarillito las formas del MIDI. Y aquí, este como es rojo, me dibuja la forma eh, azul que es eh, roja que es del track. Yo ubico este aquí abajo, me hace lo mismo. ¿sí? Eso. Eh, con respecto a esa parte entonces dice aquí la otra opción dice Tint Media Item Background entonces sería el alre alrededor todo lo que cubre por la parte de fuera es la que se vendría a colorear entonces vamos a seleccionar esa parte y vemos que efectivamente es la parte de la casillita a la que se colorea bien aplico otra vez aquí para que no se nos vea nada vamos a ver el siguiente que es si le digo aplicar ¿Se acuerdan que yo le coloqué aquí un color independiente con esta opción? Aquí yo coloreé verde. Bien. Si yo selecciono esta parte de acá, me selecciona el ítem y pues me coloreará del, del color que yo había escogido antes. Lo tomará independientemente del track. Si yo hubiera seleccionado aquí, entonces y aplico, vemos que me toma es, siempre el track. Por más que yo los pinte mis ítems de otro color, me tomará siempre como referencia el track. Si yo un vez lo dejo aquí y aplico si yo cambio este color aquí ahora yo lo coloco en arana aceptar vemos que me sigue respetando la independencia de el color independiente del track pero dijimos que era verde entonces dejemos el ahí verde y ahora vemos el siguiente que es, es este respecto al que entonces aquí ya me toma como referencia siempre independientemente pero es el, el por fuera aquí practicando eh, vamos viendo que hay distintas combinaciones para colorear y ver nuestros nuestros nuestros objetos y nuestros tracks pero sobre todo aquí nuestros nuestros ítems ya podemos a, a jugar con distintas combinaciones y eso ya va por cada quien el gusto que tiene, que tenga cada uno entonces aquí pueden ir a modificar eh, yo por lo general lo trabajo de esta manera y bueno, eso depende también del, del tipo de, de tema o de plantilla de DEM que tengamos. Para ir a jugar con, con los colores. Ok, yo voy aquí a volver atrás y dejarlo como, como me gusta a mí. Ok. Y bueno, eso era más o menos todo lo que tenía que decir sobre, sobre esta aplicación y las distintas combinaciones que se pueden hacer aquí en la apariencia. Ustedes mismos pueden ir a jugar y... Y divertirse en coloreando sus proyectos. Pero recuerden que lo más importante no son tanto los colores, sino la buena música que podemos hacer. Ok, que estén muy bien y será hasta la próxima. ¡Estima!